Espera no, no sigas, detén tu momento. Sé que quizás tu camino ha sido largo y sin duda te sientes cansado, pero sabes algo, hoy yo te traigo un mensaje de esperanza. Palabras que quizás tú necesitabas escuchar. Hay alguien que aún viendo tu condición te ama. Y no solo eso, sino que también quiere que seas feliz, que se humilló por libertarte a ti. Amigo, no estás solo Tienes a un montón de gente que te ama Y por sobre todo, tienes a Dios de tu lado Aquel Dios que hace milagros Y que en cada prueba, dificultad, angustia y todo dolor de tu alma Está allí tomando tu mano aunque tú no lo puedas ver Ten fe, porque en medio del camino recibirás tu milagro y en medio de la tormenta renacerá aquella luz que necesitas. Dios te bendiga.